A ver, repetimos la ola desde los Robert, pasando por Marisol, que acaba de venir. Un fuerte aplauso para Marisol, por favor. quieta. Está, está? Marisol va a comenzar la ola y los Robert le siguen. Tres, dos, uno, arriba Marisol. ¡Venga, se lo basta, se lo basta! que le